Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores de este canal de Movimiento Civil. Hoy os traigo una información muy relevante, muy importante para todos los que invertís en criptomonedas y principalmente para los que lo habéis hecho en Ripple, en XRP, una de las criptomonedas más importantes de todo el mercado cripto porque desde hace, bueno, unos días, desde que se supo la noticia de la SEC, Ripple ha subido un 70%, su cotización ha superado tanto a Bitcoin como el dólar y quería compartir con todos vosotros en el día de hoy lo que está ocurriendo con esta criptomoneda que todo el mundo ahora mismo está hablando de ella. Aquí tenéis a XRP. Esta criptomoneda alcanza su máximo de 13 meses frente a Bitcoin con una subida diaria del 35%, pero es inevitable una corrección. Bueno, pues vamos a verlo. Aquí en este artículo nos habla de que el repunte del precio de XRP parece estar impulsado por un frenesí de compra, rumor, vende la noticia, en una posible victoria de la demanda de Ripple contra la SEC en Estados Unidos. El precio de XRP registró un fuerte repunte frente a Bitcoin, BTC, por el continuo optimismo sobre un posible acuerdo entre Ripple, una firma de pago de blockchain con sede en San Francisco, y la Comisión de Bolsa y Valores SEC de Estados Unidos. Los rumores de liquidación alimentan el auge del precio de XRP, de XRP que se ha visto envuelto en una serie de acusaciones, una serie de denuncias por parte de la SEC de Estados Unidos por una supuesta venta ilegal de tokens de monedas de XRP en este país. Eso supuesto que XRP bajara muchísimo su precio y que fuera mínimo, ¿no? que tocara mínimos históricos. Pero ahora ...desde hace unos días, desde hace aproximadamente cinco días... ...el valor de esta criptomoneda está subiendo muchísimo... ...y muchísimos inversores ahora mismo están decidiendo comprar Ripple... ...de hecho el precio de XRP se ha disparado aproximadamente un 75%... ...y un 60% frente a Bitcoin y el dólar respectivamente... ...desde la presentación de Ripple ante el tribunal... ...alimentado por el optimismo de una posible victoria de Ripple... ...incluso ha salido en los diferentes medios informativos... ...pero la pregunta es... ¿Es buen momento para comprar Ripple? ¿Es un buen momento para comprar esta criptomoneda? Pues vamos, vámonos ahora a ver el análisis técnico para ver en detalle si es un buen momento para comprar Ripple. Así que vámonos directamente a verlo a los gráficos y ahí vamos a poder observar en más detalle qué está ocurriendo con esta criptomoneda. Si nos vamos a Ripple, vamos a poder claramente observar que la subida ha sido bestial. Es decir, la subida de Ripple ha sido espectacular desde sus mínimos. ¿eh? Si vemos aquí, desde aquí, desde el mínimo hasta el máximo, ha subido esta criptomoneda un 74,61%. Una auténtica barbaridad. Si ustedes os fijáis, aquí Ripple, yo tenía dibujado un canal, un canal descendente en esta criptomoneda que lo que ha hecho es marcar unos zigzags de abajo a arriba, de arriba a abajo, así continuamente hasta que ha llegado a este punto de soporte y ha estallado para arriba. Eso es lo que ha hecho Ripple, estallar. De todas formas, este estallido de Ripple que ha llegado a este nivel de aquí arriba va a provocar que muchísimas personas compren Ripple. Ahora la gente va a estar comprando esta criptomoneda como loco. De hecho, yo creo que en este punto de aquí... Ya hay muchísimas compras en este punto de aquí. Aquí hay dos opciones. Aquí tenemos dos opciones. O que el precio de Ripple siga subiendo más o que el precio de Ripple consolide en esta zona, consolide en esta zona, que es lo más probable, y después caiga para abajo. Pero también tenemos una segunda opción, que la veo menos probable, que es que el precio de Ripple pueda seguir subiendo, aunque está dentro de las opciones también. También podríamos ver una subida de Ripple en los próximos dos o tres días. Este rectángulo que he dibujado aquí, si lo veis en pantalla, marca la zona de liquidez que Ripple tenía que alcanzar para eh, pues bueno poder venir a visitar esos niveles de precio De hecho, ya lo ha hecho. Y si venimos eh, a hacer un análisis técnico mucho más profundo y vemos Fibonacci, vamos a poder también observar de que eh, podríamos tener una subida de Ripple bastante interesante en el caso de que lo hiciera De que hubiera muchísimas personas interesadas en comprar este activo ¿A qué niveles podríamos ver a Ripple? Pues bueno, podríamos venir a visitar perfectamente esta zona de aquí Es decir, de los 0.6487 eh, y podríamos venir también a esta zona de aquí Que podríamos venir a visitar en el segundo nivel de Fibonacci los 0.7039 es probable venir a visitar esos niveles en el caso de Ripple y podríamos tener incluso porcentaje de precio bastante, bastante interesantes. Podríamos hablar de precio de en torno al 37% o incluso hablamos del 47%. Es decir, bastante, bastante, bastante interesante. ¿Qué más podríamos destacar de esta subida de Ripple? Bueno, pues que Ripple es una criptomoneda que es de las más importantes del mercado. Si nos vamos a CoinMarketCap, Podremos ver que está entre las más importantes, entre las 10 más importantes, y así lleva muchísimo tiempo. Aquí tenemos a Toncoin, pero no nos interesa Toncoin, nos interesa Ripple. Y aquí en Ripple vamos a ver que se sitúa entre las 10 primeras criptomonedas más importantes. Eh, tenemos Ripple Alpha, vamos a criptomonedas, vamos a ranking directamente para ver cómo se encuentra Ripple. Eh, ahora mismo XRP es trending. Totalmente eh, está siendo muy hablado. Fijaros, lo tenemos en el número 6, en el número 6, con una capitalización de mercado de 24 billones de dólares. Una auténtica barbaridad lo que ha subido eh, Ripple y lo tenéis directamente aquí en el gráfico. Lo voy a mostrar para que lo puedan ver en pantalla la, la subida y, y, y cómo se sitúa Ripple en CoinMarketCap, porque estamos, ya os digo, XRP se sitúa en niveles altísimos ¿eh? en niveles altísimos eh, en el puesto número en el puesto número 6, puesto número 6 para Ripple. Mi punto de vista, bueno, tendremos que ver, tendremos que ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Lo que sí es cierto y sí es verdad, de que eh, Ripple se está comportando de una forma muy, pero que muy similar a cómo le está haciendo Rose, porque la criptomoneda Rose. Eh, si vemos un análisis de Rose, vemos que es una criptomoneda que también baja y sube bastante rápido, lo hace con una contundencia brutal. Si nos vamos un poco al pasado de Rose, vamos a ver que esta criptomoneda también tiene movimientos de precio bastante fuertes, ¿no? Si vemos, por ejemplo, esta época del 21 de julio de 2021 y llegamos hasta aquí arriba, vemos una subida de un 1.170% en el valor de Rose. Pero después la caída de Rose ha sido también brutal. ¿no? Si vemos la caída de este activo, vemos que ha sido una caída de aproximadamente bueno, el 93%. ¿eh? Eh, es decir, o sea que es verdad que Rose ha tenido una subida espectacular, muy vertiginosa, pero estas criptomonedas actúan de esta manera: suben mucho y también bajan bastante. Así que hay que tener mucho, pero que mucho cuidado con lo que hacemos en este tipo de inversiones. Nosotros en Movimiento Civil no vamos a dar ningún tipo de recomendación de inversión, simplemente vosotros tenéis que tomar las mejores decisiones y ser totalmente responsables con lo que hacéis. Este vídeo, además de Facebook, estará en YouTube para que todas las personas puedan verlo, puedan visitarlo y puedan compartirlo. Espero de verdad que os haya gustado este contenido y que se suscriban a nuestro canal y sigan compartiendo nuestro contenido para que muchísimas personas entiendan cómo funciona este mundo de la inversión y de las criptomonedas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.